sean todos bienvenidos a esta pequeña charla en la cual pues hablaremos de attack on titan y sobre todo de elementos externos que yo eh, que llevo siguiendo la obra desde el capítulo 81 publicado en mayo del 2016 pues me he enterado de muchas cosas así que la principal pregunta ¿por qué Hajime llama se decanta por terminar Shingeki no Kyojin con el retumbar de la tierra? Para responder esta pregunta hay que transportarnos al año del 2019, todo comenzó con un rumor en Weibo, un sitio chino, acá uno de los animadores de Wit mencionaba que esta sería la última temporada animada de Shingeki, de hecho que no existiría una cuarta más, después el rumor tomó forma y es que ellos como estudio se harían a un lado. Esto se terminó siendo oficial con la publicación del capítulo 59 y la llegada de Eren, Armin y Mikasa al océano. Unos días después que ocurrió esto en el anime, Hajime Isayama publicaba el manga 119, que nos dejaba el cliffhanger de cliffhangers. Gaby disparando la Eren a quemarropa y volándole la cabeza. Y de hecho después de que Gabi le vuela la cabeza a Eren, tuvimos los capítulos 120-121, que era cuando Eren y Zeke Veían el pasado las memorias y la vida de Eren, pues desde la perspectiva del futuro. Claramente me aparecía un mensaje impactante hacia Wit Studio y hacia cómo comenzó esta obra, comenzó este camino. Y parte de la inspiración del mangaka es lo real y también los sentimientos que él tenía con respecto a esta separación. Por lo que yo creo que la inspiración de Isayama fue esa enfocada más a algo negativo que a algo positivo. Lo cual me parece un elemento simétrico extraordinario Ya que Hajime Isayama y Wit Studio pues claramente ya sabían el rumbo de la obra Y que no iban a ir de la mano hasta el final Por lo que yo creo que hasta el capítulo 122 existía hasta cierto punto una oportunidad de continuar Pero que esta finalizó al mismo tiempo que se rompieron las murallas Y los colosales salieron de estas mismas durante todo el año 2020 no tuvimos ninguna señal de vida del nuevo estudio, no sabíamos cuál iba a ser y todo estaba al aire. De verdad que fueron meses de mucha incertidumbre donde no supimos nada de nada. El tráiler publicado a mediados de año claramente nos dio ya información de que se trataba de mapa, pero no enseñaba animaciones concretas del capítulo, sino que era una animación hecha como tráiler, solo para mostrarnos lo que iban a adaptar y cuál era el propósito de esta temporada final. El 2020 fue un año muy sensible por la pandemia, ya que fue el único mes en el que no se publicó Shingeki no Kyojin, que estaba de manera ininterrumpida desde el 2009, aunque claramente porque no se publicó la vez Shonen, pues por eh, las complicaciones de la pandemia. Hablando de eso, aún tenemos una edición de. El final de Shingeki no Kyojin publicado el año pasado. Que tiene el capítulo 69 a color. Y el manga 139. Por lo tanto si quieres tener esta belleza suscríbete. Porque ya se fue una pero perdí los 400 mil suscriptores. Y pues nada, tengo otra para regalar y no pasa nada. Eh, aquí hay una edición a color de los capítulos de Shingeki, esta es si has estado viendo mis resúmenes y si no, es una buena oportunidad de verlos, eh, apoya al canal porque mucha gente se ha ido y nos estamos hundiendo, así que nada, volvemos al tema, esta es otra joyita de mi colección, es un póster de live action, yo sé que no es una buena película, pero Haruma Miura, el que daba vida a Eren, se terminó quitando la vida. ...lo cual fue una noticia muy sensible porque era un chico muy joven... ...y de hecho fue su agente el que le termina encontrando en el departamento sin vida... ...lo cual fue una noticia muy sonada... ...ya que Haruma Miura pues era un actor japonés... ...era muy popular entre la gente así que... ...las razones de su fallecimiento nunca quedaron claras el por qué se quita la vida... ...y yo creo que eso termina influyendo en partes... ...sobre todo a un artista como Isayama... ...ya que anteriormente con la presentación teatral... Tuvimos el sensible fallecimiento de uno de los acróbatas, ya que pues era una presentación de riesgo con arneses y tal, pues termina falleciendo por los riesgos que conllevaba. Así que yo verdaderamente creo que Isayama hasta cierto punto termina absorbiendo muchas cosas que no le correspondían partiendo de Witch Studio, partiendo de esta separación. Ya que si tú te fijas en los primeros dibujos del mangaka, te darás cuenta... Que todo el grupo del director Tetsuraraki, alguien experimentado en Madhouse, quien dirigiese Dead Note, otra obra que hizo al anime conocido mundialmente, pues yo creo que él, al momento de renunciar a Shingeki, era por no querer explotar a sus trabajadores, como Madhouse recibió varias acusaciones de eso. Y es que With Studio es estándar de calidad, sinónimo de calidad, y no ha tenido escándalos de este tipo como si sí ha ocurrido con Madhouse y también recientemente con MAPA, con la explotación hacia los animadores y hacia su trabajo, aunque el anime no es la única industria acusada de esto, recientemente salió que Marvel con sus efectos especiales y tal, también había incurrido en esta práctica, y es que pues claramente es difícil eh, hacer tantas series, antes no se publicaban tantos animes como ahora, de verdad que la cantidad que salen actualmente de animes es brutal, no se compara a los inicios de lo que fue este género. Así que yo creo que apelando a esta parte humana, Wit decide hacerse a un lado y esto termina afectando y se llama por la gran influencia que tuvo todo este equipo. Y es que yo he platicado en este canal cómo la proporción de oro y cómo los encuadres de Tetsuraraki terminan definiendo la obra como tal. Ya que eran elementos que Hajime se llama como un novato aún no dominaba del todo Y su dibujo pues claramente fue perfeccionado por Wit Studio Dándonos el producto que conocemos, el Shingeki que conocemos Pues claramente provino del anime y no directamente del manga Yo creo que llama se decide hacer el retomar de la tierra Como una forma hasta cierto punto de darle crédito a todos ellos Y de cerrar su obra como lo que es no digo que el final sea malo, pero se nota una inspiración que no es del todo positiva y que yo creo fue producto de todas estas cosas que estaban pasando entre el 2019 y 2020 que obviamente no habían ocurrido en años anteriores en los cuales teníamos una clara dirección hacia el futuro y pues finalmente ya no la tuvimos. El 7 de diciembre del 2020 Studio Mapa estrena el primer capítulo de la temporada final y unas cuantas semanas después, y se llama anuncia, que quedan 5 capítulos de manga, y que cerraría su obra en abril del 2021, con 139 capítulos. De un momento a otro, aquellos que veíamos el retumbar como un gran evento, como un gran momento en la serie, pero no el definitivo, por ciertos elementos que aún faltaba por explorar, como lo era Odija, el lugar de origen de los asumavito, por poner un ejemplo nada más, ...no se terminan de explorar y muchos creíamos que había mucho lore, mucha más historia por adentrarnos en Attack on Titan. Y yo en verdad creo que el arte de Isayama aún pudo tener un paso más en metáforas, en interpretación. Yo creo que el retumbar de la tierra hasta cierto punto no presentó la total conclusión de él como artista. Y a mí es lo que me queda, si bien el final me gusta muchos eh, espectadores aún no han terminado de conectar con él y es otro elemento que yo creo que MAPA puede aprovechar en esta parte del anime y se llama recientemente se presenta en Nueva York y se puede ver la cierta incertidumbre que él tiene con la percepción del público de su final él era fan de Game of Thrones mucha de la fantasía oscura estética bueno mucha fue inspiración para Shingeki no Kyojin ...y yo creo que él conoce perfectamente como el final... ...que de hecho tiene muchas reminiscencias... ...con el que él terminó dibujando... ...pues él sabe qué tipo de percepción se puede hacer de la obra... ...y es ahí donde yo creo que mapa influye un poquito... ...ya que la intención de tener la temporada final... ...era llegar hasta el final del manga, que fue lo que ocurrió... ...el decimosexto capítulo se publicó una semana antes del capítulo 139 y quizá llama cerrase su obra. A partir de este punto me gustaría hablar con Libertad de Spoilers, así que aquellos que no han visto y no han leído el final, aún les queda ese placer en la vida y muchas felicidades, y pues ahora pasamos a la parte con Spoilers. Acá quiero hablar rápidamente de lo que yo considero pueden ser los puntos fuertes. Existe un comité de Shingeki y en su época hubieron muchas filtraciones de que el comité tenía Hajime y se llama ya el equipo de mapa que ya habían trabajado de la mano durante todo el año 2020 para desarrollar esta temporada final y que también eso incluía conocer el final de la obra así que Isayama pues compartiría esto con Mapa yo creo que juntos llegaron a esta conclusión de presentarnos un espectáculo tanto en el manga como en el anime el anime puede presentar puntos muy fuertes como lo son la aparición de todos los nueve titanes de épocas pasadas Tuvimos capítulos en esta reciente parte 2 donde Mikasa se enfrentaba a los llagueristas que tuvieron secuencias originales de animación y es ahí donde el espectáculo puede salir a relucir, si bien no van a cambiar el sentido de nada Pueden agregar secuencias que aumenten el espectáculo y que hagan a MAPA sacarse de encima ese estigma de que no han llegado al estándar ni de producciones como Jujutsu Kaisen. Y nuevamente, no es que sea malo, pero claramente hay que saber cuándo la vara está alta y cuándo no la estás alcanzando. Y, y MAPA es un gran estudio y lo demostró con Jujutsu Kaisen. Pero no lo ha hecho del todo con Attack on Titan con detalles puntuales, son solo detalles, pero aún así terminan marcando una gran diferencia. Ya que WIT Studio tenía un estándar altísimo, ya que Attack on Titan era su obra principal y da la impresión que Mapa no le da ese tratamiento. Así que yo creo que el final con los 9 titanes puede otorgar esta oportunidad de redimirse, claramente está hecho este final para ir de la mano con el décimo aniversario del anime, conectando el 2013 con el 2023. Sumado a la aparición de los 9 titanes y nuevas secuencias, también podemos tener una vista más detallada a las hojas extra que se publicaron originalmente con el tomo 34. ...ya que veíamos eh, elementos que en lugar de darnos paz y cierre... ...nos daban más conflicto... ...como lo era mi casa cargando al bebé... ...si fue madre, si es suyo, no lo sabemos... Eh, ...la visión de Jan nos da pequeñas pistas... ...pero no nos deja nada en concreto... ...y también como eh, la humanidad y la isla paraíso... ...finalmente terminan de destruirse mutuamente... ...no tenemos el contexto de este final... Pero yo creo que el anime puede otorgar eso, puede otorgarle más contexto a este epílogo... Que como te he platicado, existía el comité de Attack con Titan en el cual Hajime Sayama compartió sus ideas... Y yo creo que es lo que puede ocurrir, tener mejor contexto de lo que es este final... Yo creo que el comité está consciente de lo que estaban haciendo... Y en parte me parece que Sayama ha creado este final para apoyar al anime, para apoyar a esta nueva producción, ya que si Wood Studio fue el inicio, MAPA va a ser el cierre, así que yo creo que se han puesto de acuerdo para saber cuáles son las fortalezas del estudio y cómo otorgar un final memorable. Nuevamente creo que es lo que se quiere lograr, crear un final memorable en el cual el anime brille más y deje la vara en alto de Shingeki no Kyojin, dándole el cierre a una obra que es de culto, que quizás no sea la mejor para muchos, quizás el final y no sé qué, pero el punto es que sea memorable, que tenga buena calidad y yo creo que Studio Mapa puede poner toda la carne al asador en estos pocos capítulos que faltan y otorgarnos una perspectiva nueva. ¿Qué tanto el final del manga fue preparado para ir de la mano con el del anime que vamos a ver? Existe cierta conexión. Y yo en verdad espero más contexto, más secuencias y un espectáculo de más nivel, que sea digno de este cierre, que no sea solo agarrar y adaptar lo que ya está en el manga, sino que en verdad aporten y que se note esa comunicación. Que el cambio de estudio no se sienta como una desventaja, sino que termine siendo una ventaja. Que yo es lo que creo ha sido el enfoque de Isayama al finalizar su obra. Y nuevamente no es que le pertenezca al estudio, pero influye. Kodansha tiene los derechos. Wood Studio claramente se habrá hecho con parte de estos mismos. Así que hay muchas cosas que no conocemos. Y el artista yo creo que puede tener una oportunidad de respirar y renovarse. Al ver esta parte animada. Yo creo que fue la intención detrás del tratamiento que se le está dando a Shingeki no Kyojin. Que también se consiguió con Chen Man que ha publicado su segunda parte. Así que pues eso es todo lo que yo creo debes de saber que ocurrió tras bambalinas. Con respecto al final del manga de Attack on Titan. Y cómo los estudios de Wit y Mappa tienen más influencia de la que crees en lo que terminamos viendo. Así que esto ha sido todo por esta pequeña charla, espero no te haya incomodado verme. Le mando un saludo muy especial a mi pueblo Daniela y esperamos que Argentina levante la Copa del Mundo este domingo. Y pues nada, nos estamos viendo. Muchos saludos.